...vamos a hablar con el director del Lago, el señor Antonio... ...que lleva ya mucho tiempo, una gran trayectoria... ...y bueno, me ha hecho mucha ilusión, ¿no?... ...que nos ha ofrecido un té fermentado... ...que además de aquí, de la tierra, ¿no Antonio? Bueno, ¿qué tal? Hola Elena, qué tal de veros... ...pues muy bien, sí, sí, os proponía un poquito de, de Kombucha... Eh, ...una empresa local totalmente... Bueno, hecha aquí en la zona de Mijas... ...lo hace una, una chica rosa Banningkopf y Es espectacular, es simplemente un fermentado de té, eh, utiliza un, un hongo, un fermento láctico... ...el, el cual eh, le aporta un sabor, una consistencia eh, y unas propiedades... ...que vienen muy bien para la flora bacteriana, eh, todo el tema digestivo... ...te ayuda a regular un poco todo lo que es el, el tracto digestivo intestinal. Eh, en este caso te voy a probar Elena, eh, una que, que ha realizado con unos toquecitos cítricos... ...lleva ginseng y lleva un poquito también como podéis ver hierba buena ...tiene una variedad bastante extensa... pues. ...para tomar a cualquier hora del día... ...a cualquier hora del día, normalmente es... Eh de ser como un poco de aperitivo... ...viene también muy bien para ahora la merienda... ...al ser digestivo la verdad que, que va bastante, bastante bien... ...para el desarrollo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, además no tiene nada de alcohol, tenemos que decir... Sí, sí, sí, sí. ...Antonio, ¿cuáles son las propuestas ahora ya en esta temporada... ...que estamos en invierno, eh, del lago, del restaurante, de la gastronomía... Pues mirad, este, este invierno hemos empezado muy fuerte... Eh, ...hemos eh, editado un menú eh, a base de verduras de temporada... ...el menú terrá... Eh, ...el cual está teniendo una aceptación increíble... ...estamos trabajando solo y exclusivamente... ...un menú a base de verduras... ...de verduras de la zona, tanto de Coín, ...de la zona de Marbella, un poco de Ojén ...y algunos productores eh, de la zona este de Málaga... Eh, ...esto también lo estamos maridando con los últimos vinos... ...que, que estamos recibiendo de, de la zona... ...y aparte hemos cambiado un poquito la propuesta general del lago... ...con el menú sazón de temporada... ...que hemos actualizado totalmente... ...y a la par que eh, el marinaje de vinos... ...que también lo hemos retocado un poquito. ¿Cuál ¿Vale, es tu plato favorito Antonio? Uah, es que con Fernando es un poco complicado... decidirte por un plato... ...porque están todos espectaculares... ...pero quizás eh, estamos haciendo en el menú terra... ...una alcachofa, de aquí de la familia Villa de Coín. ...que nos llega con una bichisua... ...que hacemos casera, trufa negra... ...y unos toques cítricos que es espectacular... ...la alcachofita la marcamos un poquito a las brasas... ...y la cocinamos un poco en su jugo previamente... ...y es una maravilla, un plato que acompaña... ...que va muy bien para el invierno, ahora y sí, sí, apetece... ...totalmente, la sí, la sí, la totalmente la nosotros... ...seguimos con nuestra filosofía... productos de temporada 100% y explotando y digamos que... ...favoreciendo todo lo que podemos a los productores locales... ...sí, sí, como siempre, sí, sí... ...pues eh, mayormente eso y luego, bueno, si queréis... ...oferta de quesos como siempre, sabéis... Nuestro, los quesitos artesanos, bueno, es un, una maravilla, y, y, y reforzando un poquito todo todo lo nuestro, intentando potenciar, aunque este año vamos a meter también algunos toquecitos, vamos a dar algún giro también, sobre todo en vinos, eh, y meter algún vinito internacional, y dar algún quiñito más a la producción de, de vinos internacionales. Sí, sí, sí. Iremos a probarlo, más a esa cachofa, que ya se me está haciendo la boca agua. Gracias, Andrés, por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias.